Saludos cordiales, que Dios te bendiga y la paz del Señor esté contigo. Esta es una curiosidad importante, una crema de chocolate muy fácil de hacer y súper deliciosa para rellenar y cubrir tortas y dejarlas con un sabor increíble. También es conocida como ganache de chocolate, es tomada del canal de la señora María José. Ingredientes 3 cucharadas de almidón de maíz maicena una cucharada una taza de azúcar que es 250 gramos 5 cucharadas de chocolate en polvo cualquiera puede ser son 50 gramos 3 cucharadas de mantequilla que son 60 gramos la mantequilla debe, deben derretirla en el, en el microondas o no en la en la sartén pues, la en un ratico una taza de agua 250 mililitros es eso ahora la preparación es mezclar todos los ingredientes en una olla pequeña y llevar a hervor luego bajar el fuego a fuego medio bajo y entonces empezar a remover para que no se pegue al fondo de la olla entonces cuando comienza a hervir hay que dejarlo por un minuto más siempre removiendo ¿viste? Removiendo desde el inicio hasta que, hasta que se acabe removiendo un minuto más para que espese y después retiramos del fuego y lo utilizamos preferiblemente caliente también hay una salsa de chocolate cuyos ingredientes son una taza de azúcar, una taza de agua una taza de cacao o de chocolate cualquiera, una cucharada de vainilla y una pizca de sal. Bueno, se agregan todos esos ingredientes en una ollita y entonces se baten hasta llevar a hervor. Y luego del hervor se deja un minuto más batiendo, batiendo, eso sí, desde el inicio hasta el final y después se apaga. Bueno, esa esa preparación de la salsa es buena porque puedes guardarla en un bote de cristal y te puede durar 7 días en la nevera. ¿Entendiste? Y con eso puedes desayunar, rellenar un pan y así. Bueno, un besito.